El día de hoy vamos a hablar sobre el terremoto que ocurrió hace varios días en Turquía y Siria de una magnitud de 7.8 grados el cual fue un terremoto devastador y no fue producto de la naturaleza que no nos engañen el gobierno está ocultando algo y es que afuera de la atmósfera de la tierra a unos 200 metros de alto en el espacio se encuentra una nave espacial nodriza estas naves espaciales cuentan con una tecnología muy especial la cual eh, por medio de apuntar con un rayo láser eh, pueden y crear terremotos eh, mandando fuertes eh, vientos a las capas tectónicas de la tierra y así creando eh, movimiento telúrico y de esta manera provocando terremotos entonces una nave espacial creó este terremoto que se que que, que el planeta entero vivió hace unos días en el país de Turquía eso es lo que realmente eh, sucedió y no solo eso, sino que estamos en graves problemas porque ya se sabe que los eh, tripulantes, es decir, los seres extraterrestres que van a bordo de esta nave son seres reptilianos y ellos eh, en los próximos días y meses están planeando eh, pues mandarnos terremotos y sismos a nuestro planeta y lo peor de todo esto es que quieren mandar un terremoto a nivel mundial una catástrofe a nivel mundial eh, esto para reducir la población entonces eh, esto es muy grave eh, tenemos que prepararnos eh, quiero que vengan aquí los paparazzis todos los medios de comunicación para revelarles esta información solo yo puedo salvar la tierra porque eh, seguramente a esta nave espacial que hay eh, eh, en el espacio eh, tengo que decirles a, a todos los gobiernos de la tierra que uh, no se le puede hacer nada a esta nave espacial aunque se le disparen misiles nucleares no le van a poder hacer nada en primer lugar porque la nave es indetectable, porque se camufla con un tipo de tecnología de invisibilidad para no ser eh, detectada por los radares. Eh, tam también esta nave espacial pues, eh, hace indetectable su energía, ya que, hace, eh, ya que también usa otro tipo de tecnología para esto. Y aunque le disparen misiles nucleares no le van a poder hacer nada. Porque está fabricada eh, para resistir este tipo de ataques. Por eso el único que puede salvar la tierra soy yo. Voy a salvar la tierra así como cuando Moisés eh, salvó la, eh, el mundo en los tiempos de la, del diluvio universal. Llevando a todos los animales y a todos los seres de la tierra en una gigantesca arca. Eh, que en realidad fue una especie de nave espacial acuática así también yo voy a salvar a toda la humanidad he creado una máquina especial un, un tipo de tecnología desarrollado eh, con el cual se le pueden disparar rayos alfa que es unos, un, una, una especie de, de rayos eh, que no han sido fabricados por ninguna organización gubernamental aquí en la tierra y que es la única que es capaz de derribar esta nave espacial así que este, este video se lo tenemos que hacer llegar eh, pues a las grandes corporaciones a las grandes empresas para salvar al mundo, a los grandes gobiernos para salvar al mundo porque si no... Van a hacer un, una catástrofe en la tierra estos seres reptilianos. Así que tenemos muy poco tiempo. Pero bueno, si en unos días se lo hacemos llegar este, este video a gente muy importante. Entonces la tierra va a ser salvada. ¿Sí? Tenemos eh, menos de 48 horas para hacerle llegar este eh, video a la gente importante. Así que quiero que vengan los paparazzis, los medios de comunicación para revelarles toda la información de lo que está pasando.